Yo soy Pedro. Yo soy María. Y la que está detrás de la cámara es. ¡Hola, hola, hola! Mirad todo lo que hemos hecho en mi habitación. Que mirad cómo tengo los pelos, los tengo de loco. Y María está preparándole qué es lo que le va a hacer, ¿vale? ¡Chan, chan! ¡Hola ¡Uno, tres, ya! ¡Vamos! Bueno, chicos, yo soy Pedro. Yo soy María. Y la que está detrás la que está detrás de la cámara ah, es. es, es mi hola, madre. hola, hola. Que mirad como tengo los pelos, que los tengo de loco. Y mirad lo que tenemos por aquí. ¿Qué os suena, qué os suena? ¿Qué suena esto? Que mi madre me va unos cuantos peinados, unos cuantos peinados junto con mi hermana que, hermana, que tengo un montón de miedo. No sé lo que me van a hacer en mi cabeza, madre mía. Vamos a hacer a ti y a María los dos. Bueno, sí, sí. sí. Primero vale. él y después yo. Venga, a ver. Y uh, también os quería decir que, os acordáis en el vídeo de la casa que María, por dónde se lo dejamos por aquí? Por aquí. O por aquí, por donde queráis. Mirad todo lo que hemos hecho en mi habitación. Las pelotas. Mis pelotas. Ese espejo que no estaba. Sí, alto. Estaba... Ese espejo pues, no estaba. Ah, no estaba. Bueno, no bueno, estaba. Pues, mira, hemos comprado una tontería, hemos puesto las pelotas por aquí. Mira, mira lo que más este. me gusta, como esta pelota es diferente de aquí, y dijimos, mira, decimos, pues mira, se si queda tan mono con las manitas aquí de Mickey Mouse, diciendo, mira, es diferente, y se queda Uy, chulísimo. Chula. Y en el lado de mi hermano, bueno... Ya arriba. Sí, el pájaro loco. Porque cada uno tiene un pájaro loco sí. diferente. El de Pedro el Mecánico. Yo también tengo. El de uno. Paco que está ahí al final. El de Explorador. Y el de María, ¿eh? eh ¿Dónde está María? Bueno, no pasa nada. Bueno, bueno. venga tiene, bueno. Y sabéis de quién, quién me ha regalado estas pelotas. Mi tito José. Lo quiero un montón. Y también le quiero mandar un saludo enorme a Enzo y Alteo. Para vosotros. Y en el otro lado... También hemos comprado una estantería y una estrella. Bueno, os voy a contar una anécdota que me pasó a mí. Estaba yo en la playa y me llevé me encontré una estrella. De mar viva. De mar viva. La metí en mi mochila. Claro, él no sabía que eso era un animal. Claro. Porque es un animal. Claro. Y Hay un yo... Pecesito, un pecesito. Bueno, sí. Es y... un crustáceo, ¿no? Sí. Sí. sí. Y, lo, y me lo llevé en la mochila guardado. Mi madre no lo sabía, va y lava la mochila y tú, mi madre, abre la mochila y se encuentra trozo de cosas que mi madre ni sabía lo que era. Y me preguntó, ¿y qué era eso? Y yo, ah, y la, el, la estrella además esa. Y mira, madre mía. Qué pena, le dio luego. Me decía, pero mami, si yo creía. Yo, hijo mío, es que tú necesitas tener más vida mía. Pues, y luego también colgamos esto que estaba suelto. Ah, ¿Sí? el, el mueble ¿eh? que estaba suelto. Sí. Eso lo hemos hecho entre Pedro y yo. Y yo, mira. Y María también nos ha ayudado. Ah, y la percha detrás de bueno, la puerta. Sí. Que también está muy chuli. Esta. El Roger. Fizz. Ah, sí, que está sí. chuli, chuli, Fis. chuli. Bueno, ya solo nos falta ese cuadro de ahí que lo hemos quitado para poner ahí algo más que, que le guste poner, más a ello. Que vamos a poner un póster de pegatina ah. que no digo más. Y luego lo enseñamos. Y luego sí. lo enseñamos bien. Sí. Y. ¡Uy! He visto ahí a alguien. Sí. Bueno, ¿Lo ha visto pasar? Sí. ¿Sí? ¿O sí, está sí. mirando? No, no. Yo no creo vi, que está sí. mirando, ¿eh? Sí, está viendo el vídeo. Sí. Bueno. Solo si queréis, darle un buen like, suscribiros y activar la campanita para ver los vídeos que subimos. Y compartir, compartir. Y muchísimas gracias a todos los que nos estáis dando un montón de apoyo. Un besito a todos. Bueno, y vamos con este vídeo tan increíble y tan chulo. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Bueno, pues ya está Pedro sentado ahí Pe y, Ma y María, está preparándole qué es lo que le va a hacer, ¿vale? A ver, María, ¿qué es lo que le va a hacer? Vamos a hacer... ¿Cómo se llama el peinado? Eh, un, un peinado vamos a hacer... ¿Cómo se llama? Cateto. ¿Cateto? Sí. ¿Sí? ¿Le va a poner cateto? Sí. ¿Vas a hacer un peinado cateto, cateto? ¿Del tonto del pueblo? Sí. Venga. Vamos a echar un poquillo... un poquillo... ¿De gomina? Sí. ¿Y ahora, ahora lo mueves con eso? Sí. Venga. Pues entonces, la echar en la gomina, ahora. Ya, a ver. como ven, vamos no. a echar. Espérate. Venga, tienes que dejarte hacer, María, Pedro. A ver qué te va a hacer, no sé qué te va a hacer, María. Tranquilo. Tranquilo, no llores. Ella sabe qué te va a hacer. Un peinado, cateto o algo así, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Dice que os peinado gatito. Qué bonito, ¿no? ¡Ah, está fría! Sí. Está fequita. María, tú tienes a trabajar en a peluca. <risa> Ahí, muy sí. bien. Tranquilo que yo sé... Tranquilo que se te va a quedar fenomenal. Te vas a echar así por todo al lado, ¿verdad, María? Sí. Venga, y ahora enseñamos el resultado sí. Hola chicos Ya terminamos el veneno. ¿Estáis listos? Uno, dos Y ya ¿Qué, crees? ¿Qué te parece? No, no, me paramos, <risa> no, mamá, en serio, para Te parezco tonto, mira Venga, a ver, mírame Ay, A ver, a ver, que te viene el perro A esto no hay derecho, eh ¿Chico? A ver, a ver, a ver, que te vi. A ver, ponte, mírame. ¡Oh Jesús por Dios! ¿Qué te ha hecho en la cabeza? ¿Qué te ha puesto ahí? Tres rizos. ¡Ah! No me lo... Mira, me han hecho gomina que parece pegamento. Deja, de... Deja eso. Venga. Bueno, vamos al siguiente. Venga, siguiente peinado? peinado. No podía dejar de enseñaros esto porque es que se ha puesto súper gracioso. A ver, Pedro. La hormiga, Pedro. <risa> Parece que tiene tres antenas, Pedro. Mira, mira, me pongo así y ya soy un amigo, mira. <risa> Madre mía. Venga, seguimos, ¿vale? Venga, hasta ahora. Hasta ahora. De hecho, ¿eh? ¿Qué le va a hacer? No te voy a enseñar todavía. Venga. Eh, voy a. Venga, ahora voy a. Velo hacer... peinando, así sí. para arriba, ¿no? ¿Qué le va a hacer? Una cresta. ¿Una cresta? Sí. Pero no la voy a enseñar. Hasta ahora, después, porque si no, no tiene gracia. Ya. Ay, venga. Ok, una gota. Ahora, ahora volvemos. Seguimos. María, y ahora el último paso es. Gomina, Gomina con, con purpurina azul. Madre mía, venga, ala. Así que. Empieza. Y ahora enseñamos el resultado. Cambiamos de color. Hola, Ahora el verde, ¿no? Sí. El color más bonito. ¡Chan chan! ¡Hola! De Pedro, ¡Qué chulo! A ver, ponte de pie que lo veamos bien. Mira. ¡Qué chulo! Mira, Hola. tiene una cresta de colores. ¿eh? A ver, ponte así de frente. ¿Puedo salir yo así en la tarde? Claro, cariño. En la tarde en carnavales, ¿eh? sí, a ver, mírame. Mira, a ver, primero de frente. De frente. Con una cresta así chulona, molona. Y ahora por un lado es de, es de color verde. verde y, y el otro, pues el azul se nota un montón de color azul. Mira, mi madre ver, me ha echado la cagomina. Bueno, bueno. Lleva purpurina, la cagomina. Un poquito de todo. Sí. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Ya, ¿no? Y quiero que vayáis a la segunda parte que le haré a mi hermana. Madre mía, lo que te voy a hacer. Yo con el pelo así. Como la de Homer Simpson, la mujer, pues sí se lo voy a poner, le voy a hacer así. Bueno, si os ha gustado este vídeo, darle un buen like, suscribiros y activar la campanita para ver los vídeos que subimos. Y compartir, compartir.